Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar crear y configurar insignias para estimular la participación de los estudiantes en las aulas de mariacano virtual. Soy Paola Quintero y los estaré acompañando en este espacio de aprendizaje como moderadora. El webinar tendrá una duración de una hora y media y la dinámica será la siguiente. Una vez inicie el webinar se desactivará el micrófono. Al final del evento tomaremos asistencia y recuerden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 y estudió pedagogía para profesionales no docentes en la Universidad Autónoma de las Américas. Actualmente es asesora pedagógica del mariacano virtual desde hace cuatro años. Acompaña los procesos que hacen parte del diseño instruccional, desde la escritura, la orientación pedagógica de expertos temáticos, la propuesta de guiones para los recursos educativos digitales, hasta la verificación de procesos de calidad de los materiales educativos que se implementan en el entorno virtual de aprendizaje. Cuenta con nueve años de experiencia y es docente, con, cuenta con nueve años de experiencia y seis años como asesora pedagógica para la virtualidad con experiencia en ambientes virtuales y presenciales de aprendizaje. Ahora entonces daremos inicio al webinar, crear y configurar insignias para estimular la participación de los estudiantes en las aulas de mariacano virtual Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este último webinar de crear y configurar insignias para estimular la participación de los estudiantes en Mariacano Virtual. Eh, voy a activar primero por acá mi cámara y voy a empezar a la grabación ya la iniciaron. Muchas gracias para poderles compartir. Ahora sí. Bueno, entonces eh, en este webinar vamos eh, a ver cómo activar el panel de insignia, configurar las insignias, eh, asignar insignias automáticamente y de manera manual y cómo harían ustedes una solicitud de insignias para las otorgar a sus estudiantes. Listo. Entonces, todos eh, han escuchado eh, las insignias. Hablo aquí, pues, de mariacano Virtual. Sabemos que las insignias es un reconocimiento o eh, una motivación para que los estudiantes, en este caso, participen eh, y hagan uso de los diferentes recursos de mariacano Virtual. Es como un incentivo que en este caso se le quiere otorgar a los estudiantes para que se motiven y pues puedan avanzar o interactuar con los diferentes recursos. Eso depende eh, la insignia, con qué propósito se la vamos a asignar. ¿cierto? Como decía eh, el índice eh, o la programación pues, de, de este webinar, eh, se pueden asignar u otorgar insignias de manera manual o de manera automática. Eso es lo que vamos también a ver en este momento para que puedan ustedes hacerlo con sus estudiantes. Para empezar, necesitamos activar el panel de las insignias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ustedes se dan cuenta acá, yo ya lo tengo, pero ustedes cómo lo harían en caso de que no lo tengan. Van a activar la edición del aula y en la parte de abajo van a hacer clic donde dice Agregar un bloque. Y en este listado vamos a escoger la opción de insignias recientes, ¿Listo? aquí automáticamente se les va a crear el bloque de las insignias y además de eso se le va a activar a los estudiantes en la parte derecha inferior, acá a este lado se le va a activar como el panel donde a ellos les va a aparecer las insignias que el profesor les está otorgando, Bien. una vez tenemos ya nuestro panel de insignias es aquí donde vamos a poder otorgar eh, o cargar las insignias ah, de, dependiendo del propósito pues, que, que tengamos con ellas. Entonces, acá vamos a hacer clic donde dice Añadir una nueva insignia. El nombre, entonces, el nombre es el que le vamos a poner a la eh, insignia. Por ejemplo, eh, podemos otorgar insignias para dar ánimo, para que eh, quienes no han finalizado una actividad pues eh, la finalicen o si ya se está acercando la fecha, entonces ánimo que ya eh, muy pronto acabas o si están eh, retrasados en el estudio de alguna unidad, entonces ánimo que ya casi vas a finalizar, tú puedes o en el caso de otorgarle una insignia a un estudiante por finalización de una actividad a partir de cierta nota o por la finalización de la asignatura, etcétera etcétera Entonces es aquí donde vamos a poner el nombre. Yo por citar un ejemplo, voy a utilizar esta de ánimo, finalizas la actividad. En versión vamos a poner el número de insignia eh, que hemos creado, en este caso es la primera, entonces vamos a poner eh, la descripción, podemos ser un poquito más específicos acá. Entonces se le otorga esta insignia a los estudiantes eh, que aún no finalizan la actividad de la wiki. En este espacio vamos a cargar eh, la insignia que le vamos a otorgar a los estudiantes. Yo ya tengo algunas aquí creadas, ¿cierto? la acá, por ejemplo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago una insignia bonita o cómo les comparto esas insignias a los estudiantes? Entonces, eh, finalizando pues, el webinar, les vamos a explicar cómo ustedes nos solicitarían a nosotros eh, esas insignias para que ustedes puedan compartirle algo bonito a los estudiantes y si obviamente ustedes no se pongan pues a, a intentar diseñarlas porque pues es más tiempo, ¿cierto? Entonces esas insignias no las solicitan a nosotros. Bien. Acá esto lo dejamos tal cual como está y en este espacio es si le vamos a asignar una fecha de caducidad a esa insignia que le otorgamos al estudiante o si la dejamos pues todo el tiempo. Yo en este caso pues voy a dejar que no tiene fecha de expiración, en el caso que sí, activan este botón y ustedes eh, ajustan la fecha. Y crear insignia. Bien. Acá la siguiente parte eh, que nos pide, eh, digamos, la configuración de esta insignia es cómo vamos a otorgar esa insignia. Recuerden que hablábamos de insignia manual o insignia. Eh, Okay. me pasó insignia manual o automática entonces en este caso voy a darles un ejemplo de insignia manual ¿sí? porque en el caso por ejemplo de la actividad de la wiki somos nosotros los profes los que revisamos quienes aún faltan por finalizar entonces nosotros tenemos una listica y vamos a otorgarles la insignia manualmente a esos estudiantes que aún les falta terminar entonces en ese caso vamos a escoger esta opción concesión manual por rol ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer clic quién otorga esa insignia, en este caso el profesor, ¿cierto? Este criterio se cumple cuando todos los roles seleccionados otorgan la insignia o cualquiera de los roles. En este caso, cualquiera de los roles. Y en la descripción, digamos que es muy similar a la anterior, eh, digamos que acá se va a poner como ese criterio por el cual se le va a otorgar esa insignia al estudiante entonces eh, en este caso nuevamente se le otorga esta insignia a los estudiantes eh, que aún no han finalizado la actividad de, si no de la wiki para motivarlos a realizarla ya que les falta poco por ejemplo se le otorga este insignia a los estudiantes que aún no han finalizado la actividad de la wiki para motivarlos a realizarla tenemos que tener mucha atención en lo que escribimos acá porque esto le puede salir a los estudiantes y eh, no tenemos forma de editarlo una vez lo generemos. Entonces para que estemos pues muy atentos y hacemos clic en guardar. Bien. Entonces aquí ya nos está como aquí ya hemos escogido la opción de concesión manual. Acá vean que nos sale lo que acabamos de escribir entonces pasamos al siguiente botón que es de mensajes este es un mensaje automático que le puede salir a los estudiantes lo acá juntar esta insignia al mensaje, acá lo tenemos activo y ustedes qué deben editar en este mensaje, pueden editar todo menos este código que aparece acá porque este código es el que está reconociendo el tipo de insignia que le estamos otorgando al estudiante entonces por tanto, podemos poner, puede encontrar más información sobre esta insignia. Podemos eh, borrar acá, sobre esta insignia. Acá sí. aparecería el nombre de la insignia, ¿cierto? Y podemos poner aquí eh, en la página de información de insignias. O más que en la página, en el panel. Ustedes pueden poner, ya saben cuál es el panel, que es la parte eh, derecha inferior del estudiante. ¿cierto? Entonces, en el panel de información de insignias y ya. Así podríamos dejarlo si quieren poner algo o complementar. No hay ningún problema. Siempre y cuando, por favor, no borren esto porque este ya es el nombre de la insignia que lo reconoce automáticamente el sistema. Y acá vamos a decirle notificar al creador de la insignia. Entonces nosotros que somos los creadores, entonces vamos a decir que nos notifique siempre y hacemos clic en guardar cambios. Entonces aquí ya nos quedó listo. Para poder hacer la asignación u otorgar esas insignias, debemos habilitar este botón. Entonces, habilitar acceso. Le decimos continuar. Y ya pasamos a destinatarios, porque ya hemos habilitado ese, ese acceso. Y acá, otorgar insignia. que acá están todos los estudiantes. Entonces, manualmente podemos eh, seleccionar, eh, aquí yo oprimo para seleccionar varios, es control alt y hago clic sobre los estudiantes, entonces por citar un ejemplo, vamos a poner estos estudiantes que son los que hacen falta por finalizar la wiki en este caso y hacemos clic en otorgar insignia. En caso que nos hayamos equivocado estudiante, pues lo seleccionamos y hacemos clic en quitar insignia. Ya ahí, eh, la insignia se le otorgó a los estudiantes que no han finalizado la wiki. Yo acá tengo habilitado, voy a actualizar acá eh, en incógnito, esta, estoy logueada como estudiante 16, creo que fue uno de los que seleccioné, entonces aquí ya estoy como estudiante, y yo vengo a buscar mi insignia. ¿Cómo la ve el estudiante? La ve aquí en el panel, eh, de insignias, el estudiante para ver más información hace clic sobre la insignia, la puede descargar, obviamente solo le descarga la insignia ya que no es un diploma ni un certificado, Entonces solamente le va a descargar la imagen y acá le da los detalles de quién otorgó la insignia, por qué se le está otorgando, acá le aparece pues la, la información sí, al estudiante. Razón. Entonces, todas las insignias que se le vayan otorgando les van a aparecer en este espacio. Listo. Aquí entonces ya hicimos una prueba de cómo hacerlo manualmente. Podemos otorgar insignias manualmente, todas las que queramos, hasta para poder finalizar una actividad. Aunque está la opción de hacerlo automáticamente, también lo pueden hacer manualmente si ustedes quieren. Eso depende también como del propósito que ustedes quieran eh, ponerle a, a esa a esa insignia y el criterio, obviamente, es súper importante. Bueno, entonces aquí nuevamente me voy a, a la sección principal y nuevamente insignias para poder gestionar otro ejemplo con ustedes ya para hacer una insignia de manera automática, por ejemplo. Entonces, eh, hacemos clic en añadir una insignia nuevamente y vean que vamos a repetir los mismos pasos. Donde cambia es en la parte de quién otorga el licencio. Si lo vamos a hacer manual o automático. Entonces, en este caso, podemos otorgarle por finalizar eh, una asignatura. Entonces, por ejemplo, felicitaciones. Eh, has finalizado la asignatura eh, de contabilidad. Por ejemplo. La versión en este caso sería nuestra insignia 2, descripción, vamos a ser más específicos. Entonces, se le otorga esta insignia a los estudiantes que hayan finalizado la eh, asignatura de... Habilidad con una nota superior a 4. Acá ustedes pueden asignarla porque simplemente finalizaron y pues la aprobaron a partir de 3 o pues si queremos ser un poco más específicos y otorgarles en línea solamente a los estudiantes que hayan tenido pues un promedio superior, ¿cierto? De 4 o cuatro cinco a 5. Acá, voy a copiar esto para... No tengo que escribir. Vamos a seleccionar la insignia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unas aquí creadas que dicen... Yo tenía otras por acá. Por ejemplo, ah bueno, por ejemplo, podemos también asignarla al mejor de la asignatura. Para nosotros, el mejor de la asignatura es a partir de 4. A 5 o de 4,5 a 5, eso depende del criterio de ustedes. Entonces, bueno, voy a escoger esta insignia por dar un ejemplo. Y ya la tengo, me salto esta sección y como les digo, voy a dejarlo pues como eh, sin expiración y crear insignia. Entonces, acá ya venimos al criterio. Entonces, no vamos a escoger concesión manual, también lo podríamos hacer sin ningún problema, pero acá tenemos la opción eh, directamente hacerlo automáticamente para que el sistema rec reconozca quienes finalizaron con cuatro y se le otorgue automáticamente la nota y no como problema pues tengamos que andar haciéndolo manual porque eso nos va a quitar un poquito más de tiempo. Entonces, escogemos la opción finalización del curso y en este espacio es importante que pongamos la nota requerida para hacer la, eh, para la, la insignia. ¿Y cuál es? 4, pero en este caso no vamos a poner 4.0, en este caso vamos a poner 40, eso es, digamos, para que el sistema reconozca que es a partir de 4, pero no podemos poner 4.0, sino 40, ¿listo? Si es 5 o 4.5, entonces vamos a poner 45, si es a partir de 3 vamos a poner 30, y así sucesivamente. Y acá vamos a habilitar la fecha eh, a partir de cuando pues ya le aparece la insignia, entonces... Tenemos en cuenta cuándo finaliza la asignatura. En el momento en que ya finalice, pues vamos a poner ahí la, la fecha. Entonces, no sé, en, vez de eso sea, en noviembre, digamos que el 28 de noviembre finaliza la, la asignatura. ¿Listo? Y acá en la descripción, volvemos a, se le otorga hasta insignia a los estudiantes que han finalizado la asignatura de contabilidad con una nota superior a 4. Eh, y guardar entonces acá validamos la información ya nos quedó vamos otra vez a mensajes hacemos el mismo ajuste que les dije inicialmente esto no lo quitamos sino lo demás si lo podemos ajustar ajustamos aquí que se nos notifique siempre y vamos a hacer clic en guardar cambios hacemos clic Recordemos siempre habilitar el acceso y si no lo hacemos, pues no se le va a otorgar la, la insignia a los estudiantes. Entonces, habilitar acceso. Continuar. Y listo. Si yo me voy a destinatarios, obviamente me va a decir pues que todavía no se la han ganado porque pues todavía no es la fecha, ¿cierto? Algo súper importante, profes que ustedes deben tener en cuenta es que cuando otorguen una insignia eh, por finalización de la asignatura tenemos que validar que en el libro de calificaciones esté configurado eh, la parte. Ya les voy a mostrar esté configurado acá, aquí. En este caso mi aula se llama prueba 2, cierto. En el caso de ustedes pues va a tener el nombre de su asignatura y esta carpeta es la que va a agrupar todo, cierto. O sea, la que tiene el nombre de la asignatura es eh, la que agrupa todo, tanto actividades calificables como las no calificables. Entonces, vamos a hacer clic acá en editar, editar ajustes y vamos a validar esta información. Que acá tengamos calificación máxima, van acá, vamos a ponerle 50, ¿sí? lo mismo que 5, pero así es como lo reconoce el sistema, cuando yo lo de guardar, pues eso eh, ya me va a quedar así. Calificación mínima. ¿Cuál es la calificación mínima? 0, ¿cierto? Calificación para probar es 3. Así es como deberíamos configurarlo. En este caso no sería 3.0, sino 30. ¿Listo? Teniendo ya ajustado esta parte ya el sistema, y va a reconocer en qué momento es 3, en qué momento es 4, en qué momento es 5, y ya se le va a otorgar la línea al estudiante. Recordemos siempre, si queremos poner 5, hacer a ser 50, 30, etcétera, etcétera. Acá digamos que está, se configura el libro con los estándares de la, de la universidad de calificación. La mínima va a ser 0, la máxima va a ser 50, pero para probar va a ser 30 en, cada, en caso de pregrado. Si fuera especialización, pues ya tendría que ser 35, ¿cierto? Y guardamos cambios. Sería como el ajuste que habría que hacer en el libro de calificaciones y continuamos aunque no nos quita tiempo y de igual forma pues siempre tenemos que ajustar el libro de calificaciones para asignar los porcentajes entonces digamos que hacer este ajuste pues es mínimo, lo podemos hacer en el momento que estemos haciendo ajustes a los porcentajes y aún no sabemos si vamos a otorgar una insignia por finalización de la, de la eh, asignatura pues igual venimos y configuramos, pues que eso no, no va a afectar pues nada en el proceso. Bueno, me devuelvo a insignias y quiero mostrarles otro ejemplo de, eh, para hacerlo eh, automáticamente, pero por ejemplo por haber finalizado alguna actividad, para que también tengan idea de cómo hacerlo, entonces... Añadir una nueva insignia, que es su repetición, repetición, repetición. Nombre. Entonces, eh, felicitaciones, eh, has finalizado la actividad. Mm, ¿Cómo la quieres sí. finalizar? Pues acá ponemos pues el nombre puede ser de la actividad, como para que quede mucho más claro. En este caso, versión 3, descripción, entonces se otorga esta insignia a los estudiantes que, que aprobaron, por ejemplo. Acá se, se pone como una parte más específica, ¿cierto? Entonces aquí arriba es que finalizaron, ¿cierto? Pero en el caso es pues, que ha finalizado exitosamente. Entonces se le otorga también a los estudiantes que han eh, finalizado la actividad. 1 con un a 3, por ejemplo. ¿cierto? Bueno, se le otorga esta insignia a los estudiantes que han finalizado cuestionario 1 con un promedio superior a 13. Adjuntamos la insignia. Vamos a mirar de las que yo tengo acá cuál nos puede funcionar. Por ejemplo, misión superada puede ser. o felicitaciones avanzaste de nivel o reconocimiento a tu dedicación. Ya ustedes... Pueden escoger varias de esas líneas se las compartimos a ustedes, entonces ya ustedes escogen la que mejor se adapte, voy a escoger esta, Misión Superada, y subir este archivo. O por ejemplo, esa Misión Superada también puede aplicar mucho para la finalización de la asignatura, cierto lo lograr. Eh, aquí lo dejamos así, voy a dejarlo aquí como está, y crear un ensigno. Acá entonces en criterio vamos a escoger la opción de finalización de actividad, de una vez les muestro ya que no lo hice al principio pues ya habíamos visto concesión manual por rol, finalización del curso que fue el ejemplo anterior, eh, insignias otorgadas, esta es una opción que eh, le otorga una insignia al estudiante cuando ya tenga no sé, cinco insignias acumuladas por ejemplo, esta es otra opción y finalización de la actividad que es la que les voy a mostrar competencias no aplica porque la universidad pues no trabaja por competencias, entonces llegamos acá y acá vean que acá nos va a aparecer todo eh, todas las todos los recursos que nosotros tenemos creados en el aula todo, todo, todo nos va a aparecer acá, entonces según la actividad que queramos, eh, por la cual le queramos otorgar la insignia pues la vamos a seleccionar o si son varias actividades podemos seleccionar varias, listo yo quiero mirar una que aquí ya teníamos configurada, que creo que era un cuestionario. Permítanme, lo busco entre tantos que tenemos acá. No si lo Creo que era este. Entonces, lo selecciono. ¿ves? Y como les digo, pueden escoger la cantidad de actividades que ustedes quieran, por el cual otorgarle pues, una insignia. Y bajamos. Este criterio se cumple cuando? cualquiera de las actividades seleccionadas está finalizada, pues en este caso la que seleccionamos, o si seleccionamos varias, eh, entonces si el estudiante eh, superó todas esas actividades a partir de sí. el 4, de 3, porcentaje, el, el, el, la nota que ustedes quieran reconocer, entonces van a poner esta opción. Entonces ya es decisión de ustedes, si sí o sí tienen que ser todas esas actividades que ustedes seleccionaron, o seleccionaron, perdón, o al menos alguna de ellas. En este caso voy a dejar esta opción. Y acá volvemos a lo mismo. Voy a dejar esto. Okay. Se le otorga ese indie a los estudiantes que hayan finalizado acá. la actividad. Mira, el, el cuestionario finalizado. El, el, el cuestionario 1 eh, con una nota superior a 3. y guardar. Ahí ya le estamos diciendo al sistema que debe tener en cuenta para otorgar esta insignia. Pasamos a mensajes, ya sabemos qué ajustes eh, queremos hacer acá. Pues, lo hacemos teniendo en cuenta que esto no se cambia. Pues, siempre nos notifiquen y guardamos cambios. Bueno. Acá habilitamos el acceso. Importantísimo, continuar, y ustedes se dieron cuenta que la actividad, el cuestionario que yo escogí, supuestamente se cerraba hoy, entonces ahí es donde ustedes, o sea, esa fecha que aparece ahí, es la fecha que ustedes otorgaron a, a su actividad, entonces, ahí, eh, Ustedes también pueden ajustarla así, van a dejar a, hasta esa fecha o van a ampliar el plazo a la actividad directamente, entonces amplían el plazo de, la, de las insignias. Aquí ya guardé cambios, voy obviamente a destinatarios, pues no me va, ya, no me va a aparecer todavía nada en este espacio, ¿cierto? Eh, por eh, la fecha pues, que se le otorgó esta, esta insignia, pero ya sabemos en qué parte le va a aparecer a, al estudiante. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que así como cuando otorgamos una insignia por finalización de una asignatura que tenemos que hacer ajustes en el libro de calificaciones, en este caso de las actividades tenemos que hacer un ajuste también, entonces yo sugiero que aunque no sepamos qué tipo de insignias vamos a querer otorgar a los estudiantes cuando nosotros creemos las actividades, que tengamos que ajustar la fecha, si es en grupo o no, en toda esta parte de la configuración, hagamos de una vez esta configuración que les voy a mostrar, pues para que en el momento que ustedes decían otorgar una insignia, pues no tengan que volver a la actividad a hacer ajustes. Entonces, me voy a ir a la unidad 2, creo que 1, creo que es donde está ese cuestionario, este fue. Vienen aquí a editar, como... Todos los ajustes que hacemos. Y en la parte final, ¿Qué es que, no, aquí, finalización de la actividad. Ustedes hacen clic acá en esta opción y mostró la actividad completa cuando se cumplan las siguientes condiciones. El estudiante, yo acá lo tengo así seleccionado. El estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Es la primera condición para poder otorgarla en sí. Pero también vamos a decir, el estudiante debe recibir una calificación para, para finalizar esta actividad, porque es que si dejamos solamente esto, si el estudiante solamente la ve, ya el sistema lo, le va a entregar una insignia. Y nosotros queremos es que también le entregue la insignia, es por haberla visto, haberla resuelto y haberla aprobado. Entonces, por ende, tenemos que hacer clic acá. ¿Y requiere calificación aprobatoria? Sí. El sistema ya sabe cuál es la calificación aprobatoria, porque recuerden que pues el, el libro de calificaciones sabe que para aprobarla es a partir de 3, entonces digamos que acá ya el sistema lo reconoce y acá si queremos, habilitamos eh, y si queremos habilitar esta fecha, de finalización para otorgar las insignias o lo podemos dejar así para que el sistema reconozca que una vez esta fecha que está acá pues la de temporalización se haya finalizado eh, pues ya con eso el sistema le entregue la, la insignia es necesario pues activar esta opción pero si sí es importante hacer este ajuste para que el sistema reconozca los criterios y le entregue la insignia le decimos guardar cambios y regresar al curso. Eso en cuanto a eh, cuestionarios, si queremos hacer ese ajuste en, una, en un buzón de actividades, les voy a mostrar también para eh, aclararles en qué parte, que es lo mismo aquí abajo, finalización de la actividad, entonces vean que nos aparece lo mismo, importantísimo es que en calificación, igual ustedes siempre hacen estos ajustes pues tengamos acá la calificación para aprobar de esta actividad, pues la tengamos en 3, Validamos pues esto que esto hace parte pues de la configuración que normalmente hacemos. Y ya venimos acá y hacemos estos ajustes. Vean que acá, a diferencia del cuestionario, no nos aparece la opción de aprobatoria o no. ¿Pero por qué? Porque tenemos que estar pendientes de que esta nota sí la hayamos puesto acá, calificación para aprobar. ¿sí? Ese es el ajuste que vamos a tener en cuenta. Y acá, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, el estudiante debe recibir una calificación para esta actividad, el estudiante debe entregar esta actividad para completarla. Entonces, ya con esta información seleccionada, entonces le otorgamos una insignia. Por ejemplo, podríamos otorgar una insignia a los estudiantes que realizaron el cuestionario de conocimientos previos, que es algo que muchos dejan de hacer. Entonces, en la configuración del cuestionario, eh, podemos ponerle la, la otorgarle la insignia, no necesariamente si la aprobó no. En ese caso, es simplemente como motivacional para que se den cuenta que el hecho de haberlo intentado, de haber ingresado, de haber leído las preguntas, pues, se lo otorga una insignia por por esos poderes, cierto? Y haberlo hecho puede ser otra forma de motivarlos a que ellos también resuelvan ese diagnóstico o ese cuestionario de conocimientos previos. Entonces, aquí, una vez habiendo hecho este ajuste, ya le dicen guardar cambios y regresar al curso. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta para cuando otorgamos insignias eh, de manera automática eh, por haber finalizado con éxito una actividad. ¿Sí? Nuevamente me voy a insignias, digamos que ya vimos pues todos los usos, pero acá si ustedes dijeran yo quiero eliminar esta insignia o yo quiero hacer algún ajuste, entonces venimos aquí, ya no añadir una insignia, porque esta sería una nueva, sino gestionar insignias. Y vean que acá al frente de cada una de las insignias que yo creé, tenemos la opción de eliminarlas, tenemos la opción de duplicarlas, pues de copiarlas, ¿cierto? O venimos acá. Y podemos revisar, como les digo, revisar esta parte porque vean que el sistema no nos deja hacer ajustes sobre esto. Esto que está acá. Y esto simplemente es como para verlo, revisar. Miramos el criterio. Vemos que está aquí, vemos el mensaje. En este caso sí nos deja hacer ajustes de, del mensaje, pero la parte del criterio como tal no deja. Y por ejemplo, esta que es manual, a los destinatarios se nos pasó un estudiante. Entonces, listo. Venimos acá. Otorgamos, hacemos clic en otorgamos insignia y le damos la insignia a ese estudiante, pues, que nos hizo falta, ¿cierto? Para eso es la gestión de las insignias, para borrar o hacer ajustes mínimos porque hay cosas, pues, que ya el sistema no lo deja, no lo deja hacer. Bien. Bueno. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿cómo hago, entonces, para obtener estas insignias, eh, pues con, para con otorgar a los estudiantes. En ese caso, nosotros les vamos a enviar eh, un correo eh, explicándoles cómo hacer la solicitud a virtualidad. Les vamos a enviar un formatico eh, que ya lo estamos pues, definiendo. Les vamos a hacer una propuesta de pues, así como las que les mostré, tal cual se le envían. Pero si algunos de ustedes. Pero si algunos de ustedes. Eh, eh, dicen, no, yo quiero una insignia, eh, pues para algo diferente a lo que nosotros les estamos proponiendo, pues es válido, ustedes también pueden decir, yo quiero una insignia, que, te, que diga, tenga esta descripción, eh, y es algo pues nuevo, pues maravilloso, porque lo podemos proponer también a otros profesores, entonces se les va a pasar ese formato y ya nosotros les entregamos las insignias, ustedes las descargan así como, les mostré yo tengo las que tengo en el computador, y las van otorgando a medida pues, que ustedes crean pertinente en el momento necesario. Sí. Bueno, ahora sí, entonces eh, pueden activar sus micrófonos eh, y escucho sus preguntas. Voy a mirar acá en el chat si hay preguntas. Por aquí no, por aquí no hay preguntas. Entonces, cuéntenme qué inquietud tienen sobre el uso de las insignias para poder resolver de una vez. No hay preguntas. Bueno, mientras de pronto surgen preguntas, voy a compartirles el enlace de la, de la asistencia. Por aquí sentí que la propia Laura activó su micrófono. Estaba no, claro que muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe Laura. Por acá nos dicen en el chat. Eh. Ah, bueno, por aquí Catalina nos dice: complemento que el texto para las insignias debe ser corto. ¿sí? Corto y puntual, así como lo, lo mostramos. Ha ¿no? sido súper párrafo inspirado por pues por tema de, de espacio, ¿cierto? Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta, gracias escala. Y sí, profe Marisabel, esto es de, de cacharrearlo, de, de repasarlo una y otra vez, y van bueno, a ver pues que es sencillo y, y adelantar esos pasos que les digo de la configuración del libro de calificaciones, de las actividades, en el momento que estemos haciendo nuestros ajustes. A, a una actividad, pues una vez aprovechamos de hacer los ajustes ¿Sí? mínimos en la parte de abajo sí. para que en el momento en que ya tengamos que otorgar insignias, pues ya tengamos sí. listas esa, esa configuración. ¿Sí? Bueno, les pues voy a compartir entonces el enlace de la asistencia. Eh, eso también se hace, por ejemplo, con, con Orange cuando tienen, ellos tienen, como si tienen una negociación especial con ellos eh, a unos minutos eh, de, de España. Bueno, y por aquí se los comparto, por favor, me confirman que a todos les ahora la, la asistencia. Y les voy a compartir aquí en el chat también. Eh, el nombre del webinar ah, para que, ah, que lo puedan poner ah, en la pregunta si hay un beneficio por el punto pues, la cantidad entonces ahí como, el, como igual la plataforma sigue tomando la plataforma no tiene nada delimitante cuando llegue esta cantidad de preguntas algo por este otro rey eso es lo que está haciendo manual y ahí es cuando se hace un rey y estamos Como el que se un ¿Qué más podemos mirar por aquí? Cada eh, hermana que es que es de que manejan los de cada uno de los barrios. Eso lo manejan el hermano Andrés. Bueno, profes, a todos les abrió la, sí. la asistencia, para que por favor me confirmen. Y si tienen dudas sobre el diligenciamiento, por favor nos Gracias. preguntan para que nos quede bien la asistencia. Recordemos que el nombre del webinar va en la pregunta 8. Nine. Sí, la pregunta 8. Eh, si sí, no, igual yo apenas detecté algún problema o alguna cosa. Generalmente cuando yo tengo una plataforma y un documento de lo vida, le pregunto si es que eh, es un grito eh, si ¿sí? es por ejemplo, Uh -huh. Perfecto, Cata, eh, Gis, con mucho gusto, listo, eh, profe que María, eh, igual yo me quedo acá pendiente por si tengo alguna dificultad para eh, poderlos pues, apoyar. Con mucho gusto, Juan Pedro. Bueno profes, entonces queremos agradecerles su participación en esta serie de webinars, esperamos que les haya aportado a su trabajo, eh, con los estudiantes y que de esta forma pues podamos motivarlos a ustedes y a los estudiantes también pues a hacer de la plataforma de manera correcta y explorar un poco más ya que tenemos bastantes recursos que, que nos pueden eh, aportar a, a esa labor diaria como profe eh, Profe Marisabel, te escuchamos. No, no, no, no, no. Por ejemplo, los que no pudimos estar como en dos sesiones, ahí perdemos el curso. <risa> Eh, pues, profe, como tal el curso, digamos que no lo pierdes porque pues a las asistencias que, que tuviste, pues eh, es un aprendizaje nuevo, ¿cierto? Eh, pero la idea es que sí, la condición era que para obtener el certificado sí asistieran pues a, a todos los, los encuentros programados. De todas maneras, nosotros les estaremos enviando pues la información de los certificados y eh, todo esto referente a, a lo que nos preguntas. así ah, porque es que en esos momentos, o, o estaba en grupos, o estaba en capacitación, o en reunión. Uh -huh. Claro que sí, profe. Sí, sí. Nosotros ya después de, de esta sesión nos tenemos pues que, que reunir. Y ya hacer revisión pues de las asistencias, de la participación y ya con eso pues les estaremos notificando a través del correo. Ah, bueno, muchas gracias. Felicidades. Con mucho gusto. Gracias, profe Marisabel. B. feliz día. Feliz día, profe Laura. Bueno, feliz día para todos y feliz puente también. Oh, mm -hmm.